grabación 2 ACCIÓN <risas> gracias por dejar cerrar a la mitad de nuestra audiencia o sea cuatro personas ACCIÓN que tienen carlos gritos bueno en que estábamos estábamos hablando de cómo a Netflix no recuerdo y... porque se pasaron como en que grave <risas> veamos eh, hablamos de la estafa que le hicieron a Netflix lo de Disney como ah, pero no sé si los calzones de la... los héroes la pichula. Era necesario, claro, porque a aspirar a Spotify, claro, este es chulo. chulo. Bueno, no le <risa> dije, cállate que te inventaste eso. <risa> no, ¿tú? Ah, no sé, no lo no, he no, no, no, no, tengo que buscar No, bueno, no sé si todavía he conversado el tema. Lo que pasa es que, claro, está Amazon, que tiene una buena cartelera, por lo menos cuando yo empecé tenía una buena cartelera. Buena cartelera. <risa> y yo dije, oh! Y después Dini se la cartelera. Ya, ya se la había hecho a Netflix. Entonces, yo vi un TikTok que ahí decía todo. ¿Cachai? El de ser vino, pero tú, ¿por qué estás tan, si tan vigente y la verdad? ¿Por qué te va bien? Porque Netflix se preocupa de sacar material. Uh -huh. Ese es el problema. No quitarse No, lejina ya lo lo hacen. Ellos no profitan, caché, de material genuinos. Lo hacen, cachai, pero ya como que da lo mismo. Porque el material que producen es mucho más interesante que lo que pueden hacer otros eh, eh, estudios. Porque tú, vino igual, es cabrón. Caché, que es un emular. La estrenaron, puede ser emular otra película, da igual. La estrenaron través de streaming. Uh -huh Tenía que quedarlo así, así como, oh, entonces, bueno. eso, pues, Amazon igual tiene cosas buenas, The Voice es bueno, pero Amazon tiene no, no es especialista en la web. Y Netflix sí, bueno, Netflix saca, pero yo vi una película en el Netflix, yo, yo conocí Netflix hace muchos años atrás, ¿no? uh -huh. era horrible. Las películas eran como de clase B, así que bueno. Hubo... Ordinaria, viendo cuevana? space, <risa> viendo space. No, space tenía más creces, esa. Eh, sí, yo recuerdo. Que... No, ni siquiera sabía que era Netflix. Yo me imagino que era Netflix. Tengo <risa> un amigo, es que más que tengo un amigo que siempre está como. como... Ahorita era cuevana. <risa> yo cuevana, me... a mí me gusta cuevana. Siempre soy yo cuevana, pero cuevana tiene el rollo de que yo ya no tolero estar con un computador encima viendo una serie. Ya no siento la necesidad de adelantarme tanto una no serie. Sé, Prefiero estar sentado tomándome un vino y disfrutando con el tuyo. Lo que pasa es que por lo menos en el caso de Netflix y Disney o sea, lo de Disney fue una crueldad porque. Ay, gracias por darme empuje. Ahora te voy a quitar la mitad de la cartelera. Sí, eso no es ordinario. Y sabes que se van a dar vuelta con Pixar. O sea, tienen. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que por eso que salieron? O sea, yo creo que se van a dar vuelta con... dentro de lo mismo. ¿No? Y. ¿Cuál negocio hicieron, yo creo, a largo plazo? Lo que pasa es que.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 y además que ah, yeah. no se parecía yeah. al poema. que creo que Estados Unidos tenga problemas con la raza. <risa> eso y, bueno, la nunca. no había visto nunca. Disney siempre innovando, siempre queriendo ser única y diferente. De hecho, ¿te acuerdas de las cantantes en, Hercu en Hércules? La, ¿Cómo es que se llama eso en la cultura de las griegas? Las musas. Yeah. Disney quería ser cantantes afrodescendientes, afroamericanas. Yeah. Y los griegos se molestaron porque en qué parte de nuestra mitología hay alguien afroamericano? <risa> Pero las películas de Disney. Esta. A ver. Oye, tocaste un tema, weón. Álgido. No, weón. Disney es. Eh. A ver. Ah, pero. Se güey, por etapa. Se pues, ajá, pero. Para no yo me levantes la me mano, weón, porque yo no te voy a pegar, Cállese, weón. Cállese, que yo sí ¿Qué que me levantes la mano. mano porque no de me deja terminar de hablar. No, weón, es que lo que No, no, no hables tú que tú tienes un secreto, weón. Bueno, bueno. ya, termina tu. Lo que pasó ahora es que esta la detestaron más que la anterior. ¿Cómo es posible? Bueno, Disney se lució haciendo que Mulan tuviera el ki, el maná, kamehameha, no sé. Eso parecía Confusión. ¿Cómo? Oh, o sea, yeah. no sé si la llegué... llegaron con Panda. No, tú nunca llegaste a ver una película llamada Confusión. Confusión. Es una película tan mala que te hace reír. Y yeah, es no, chino. No, nunca una película mala me hace reír. Me, me, o sea, está... Me cago en el tiempo, no lo no voy a decir. Ay, bueno. No sé, ¿qué? esa película todo el mundo la describe como una comedia tan mala que te hace reír. Es como ver Sandy. Sí, sí, cachado esa weá. El vengador tóxico son tan malas que Ajá. no tenés cariño a la wey. Sí, que ay, pobrecito, me es carga, estúpido. Me carga esa película. Pobrecito, es estúpido, pero me graba. Ver en una Uy. película así si es como cuando te pega tu mamá y no te voy puedes defender. Es de un niño que no puede hacer nada con respecto a esa mierda. Así si te está pasando. siento, igual, por lo tanto, detesto. Tú no, no pierde el tiempo viendo películas que se ven ni La única weá es que apuesto que se ve mala cariño son las películas de pornográficas. demás no me interesa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 La típica, un rubio que se enamora de la <tose> autóctona, se casan y comen pelo. Verga, rubio en China, no sé qué no sé qué no, mata te sí, No sé si, no es que yo mulan, yo recuerdo que un mulan, no sé si la vi, güey, porque no, no, no me equivoco para nada.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 Que está Primero el oregano no hace nada, bueno. Eh, Marihuana te quiero. No sé, sí, Disney tiene una guerra rara, bien, bien rara, yo no sé, yo una vez escuché un comentario de que el loco, Disney, el gallo que, el el que hace los monos, con, con el equipo, bueno, son una manga de... Hacen, eh, creo que el loco tenía un rollo con el papá, que es bueno, eso todo el mundo lo sabe, lo puede ver en YouTube, es la cuestión. Creo que las películas tenían siempre como el papá ausente. Uh -huh. ya. Yo creo que el loco, un día bueno, toda la historia de, de Disney antigua son todas con las que creció mi mamá, entonces son todas, todas distorsionadas. Uh -huh. Quiero que Peter Pan era súper violento, no sé si el techo Mira, Mira, hasta Blancanieves era súper distorsionada para lo que era. Pero la adaptaron, pero el punto no sé. Lo que pasa es que el tipo, ¿cachai? Eh, no sé si el equipo o, o el loco daba las órdenes. Yo no, no sé, porque eso yo lo vi hasta los 90. Yo voy a podernos, ¿cachai? Con guafálica, rígidas. Y eso tú lo pides ver en YouTube y yo lo vi. De hecho, lo vi con el salpate, que Y tú lo como ya, las historias oscuras de Disney Entonces, tenía mucha... A mi hija le gusta Disney, entonces pues estaba mi mamá, le pegó porque mi hija igual ¿vale? es chica, ¿cómo va a cacharse? Y no me gusta mucho, en realidad, regalarle cosas con tus cuadernos, porque eh, yo recuerdo que hay, creo que el, el Mickey sale abrazado de la Mini mm -hmm. y tiene la forma de un Estoy sí, son los típicos codenos que estáis de... Sí, yo también he visto esos mensajes subliminales en los dibujos animados. Por lo menos en Rey León, supuestamente... No, y... no, tiene y... visobra, pero... Pero, no pero supuestamente en un frame en un cuadro, que es cuando sale la brisa con unos pétalos, dice Sex Farm, una cuestión ahí, granja de sex. De otro, la, el castillo, en la portada del castillo de la sirenita, en la parte de atrás sale un pene también. Verga, o sea, es... con todo el pene. Sí, tanto, sí. Freud ya estaría orgulloso. <risa> creo que Fred no le compran nada una vez escuché porque que te sirve no sé si te sirve tanto bueno el rollo es que ya no te pasa Pixar no para no es que no conozco el tema Ajá. no sé pero creo que fue el primero ya ya hay muchas estudios sí, pero hay mucha base y hay cosas que no son entonces después el avance fue con Pixar ya Ajá. lo último que estaba haciendo yo recuerdo de las últimas películas de Disney con el, con ese tipo de, de la tontería fue el Rey León, Mulan y no sé qué otra cosa. Es que dime... Muchas cosas que sacaron un día que no le estaba funcionando y después llegó Pixar que ya era otra cosa. Y empezó con Toy Story hasta, hasta ahora. Y bueno, para terminar con el cuento, por lo menos de mi parte, Disney que yo creo que es una mala jugada, Porque, o sea, creo yo. Porque se van a dar vueltas en lo mismo. Estos jóvenes bueno, creen que van a sacar 10 años más de películas de Marvel. Ya Marvel yo creo que ya era, ya está super o sea, ya pasó la época de Durán. yo digo no digo que no vaya a funcionar, igual voy a ver las películas de Marvel, de hecho estoy viendo WandaVision porque le dieron un, así, armaron una muy buena historia, no, o sea me, me gustó como presentaron la, esta, un par de personajes que en realidad no, no, o sea, no, es... no me llamaban tanta la atención, no los cachaba porque el mundo Marvel igual algo ubicaba. Pero no lo no, no tenía tan claro. De hecho, yo tengo, tengo esos cómics de cuando sale como WandaVision con un. O sea, Wanda como casados con un grupo de vengadores imagino. No sé, es... pero lo que pasa es que, claro, ya se han dado dar vueltas lo mismo. Hanson le fue mal. Después con el Mandalorian pues, se repuntaron. Lo que pasa es pero, que. Pero, ok, Ajá. a lo que voy es la parte comercial. Como es okay, que sabes que ya somos los cabrones, nos quedamos con las weas. Pero después. Yo hubiera optado por. O sabes que no sé, no hubiera sido no tan tajante. Quizás no le hubiera dado el mejor material no se lo hubiera dado muy un descontinuado.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 En el MCU, hubiera tenido los derechos Disney ¿Por qué? Porque él era un creador de armas eh, fue, a, fue atrapado en una, medio de una guerra en medio oriente No creo que Disney tuviera tanto valor como para hacer eso así. Sin... Ay, es que... Ay, pero ¿Cuál es la película más bella que se ha sacado Disney? Que no sea... Ellos, México Que no sea Marvel, creo que... ¿Sí? El Caldero Negro <risa> No, y... Rocco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 pero ya no sé, yo siento que se están tirando mucho el CGI y no siento que CGI sea tan bueno <tice> en el <vagabundo> caso CGI es como esos modelos 3D o esos modelos 3D que tratan de implementar en un escenario real no, Pero un poquito más, Ya tiene, lo moves. Mira, ahora sí Entonces, Eh, si lo ves es que ahí estamos Entonces grabando el, se derriba el computador Bueno, sí, <risa> eh, eso, ah, y al término tú... O sea, eso no tiene nada de malo porque generalmente uno busca sacar el mayor beneficio de algo y más si es en una inversión y evitar que sea un fracaso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 Por lo menos, visión no es de la gema de la mente como tal, él es un androide, la típica, ya, es, pero yo... Origen alternativo. Sí, si yo estuve años sufriendo por esa misma situación y yo ya lo tomo como... y yeah, ¿sí? ¿tom en esa momento está visto Batman, Batman negro, <risa> o <sea>, y <yo> eso... <risa> los Vaticals. Los Vaticals. ¿no? Ah, pues ser era el Vaticals. Sí, sí, Tim Burton, una buena que se hizo, fue el De Batman los... ¿Cuál, Batman? ¿Cuál, Batman, de... ¿Cuál? Ah, Hablando de Batman, ¿todavía extrañas el Batman de George Clooney con los Vaticals? <risa> <risa> yo... En esa etapa es raro porque yo no sabía que el mundo de una película más buena porque yo fui a ver la películas de Batman porque me gustaba entonces ajá un amigo me dice que esta es se no me gustó harto la idea de la no me gustó harto también que hayan salido un poco de lo que son los personajes clásicos, que son como el guasón, que se de es en ese tiempo no se da tanto pero ya apostaron por otras cosas y lo que pasa es que Batman en ese tiempo igual tenía que contextualizar por qué llegaron a eso y Barton no estaba a cargo de las películas, que llevaron la lluvia mágica el yo, sí, sí, yo de hecho se murió, y el filmaje no me imagino, era malo, pero o sea, yo vi una película que se llama Día de Furia, que es como tu película, no, es como tu película y mi película, es como, eh, es buenísimo. Lo que vivimos aquí todos los días. No, es como cuando un cliente no le gusta una weá y se dice, no y nos pega, no, no. Me... nos pega. Y nosotros le respondemos un mal. no, así si no pasa eso, no pasa No, Día de Furia es... Mmm...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 La cuestión es: que viene el loco se, pues, se pone brígido? El eh, loco, la primera escena que es como la más característica de esa película es que va por una hamburguesa y le sirve en Mac, no sé, Mac, eh, una, una hamburguesa típica de la marca que hay, ¿cachai? Una hamburguesa promedio. O voy a, va, Mac Glotón. Ajá. Y dice, oye, pero le pasa la hamburguesa. Así una wea de interés, talada, cachai. Se encanta. Y le dice, sí, una bueno, wea así con típico, weón, bueno, <risa> No sé si es el típico, pero por lo menos el, el, el prototipo. Le pasa la wea al loco le dice, son 2 dólares con 99 centavos. Y el loco le dice, pero weón, listo, weón, no, se me una una foto. Yo quiero mi hamburguesa y. Como la foto. Como la foto. Y loco, así un jugo, loco, termina tirando bazuta, weón. Así, pero ya 10 pacos, weón. Weón, <risa> la cagaba así. Y el loco, en el fondo el día de fuera, se lo loco que se deschaveta, weón. Llegó a su punto de quiebre sí no llegó a su punto de quiebre es como sabes que buen va esa la mierda todo y, y hace yo pues. eh, por lo que recuerdo que esa película la había hace mucho tiempo mucho tiempo y me gustó entonces yo en ese tiempo estábamos hablando de que estaba famoso el diente de en televisión ajá la verdad ese canal llegaba para allá, no creo sí. no, yo creo que vivía allá en ese canal porque bueno si era como toda la escena de vestí llegaba antes <ríe> de que censuraran <ríe> eh... bueno entonces era todo Batman 3 es la continuación de la 2, ¿cachai? Uh -huh. Tiene sentido No, porque no porque es continua No como Batman de Nolan Que no tiene nada que ver con la anterior uh -huh. De 1 al 4 Son un poco continuos sí. Pero cambia, al cambiar el director Le cambió todo La estética o sea, no, Me entendí Me entendí la sí. O sea, cachai como que Batman 1, 2, 3 mismo Batman Es como cuatro. que si yo hiciera El proyecto de la tesis Con otras 4 personas Y no nos pusiéramos de acuerdo Esta es mi parte, toma Esta es tu parte Exacto, es como lo que me dijo un, un, El Camilo De Tres Buñones Ah, para que lo vean El, el, el otro Que cachai que hay una disputa de las películas, las nuevas trilogías uh -huh. Yo no sé si será verdadero mito pero vamos a ir salando tema para no irlo dejando ahí esto, si no lo dejamos con tercero va que... Eh, creo que la, la, la, el guión original hasta que lo tomara Disney era, y, era de que los Skywalker se pasaba a lo oscuro yo eso salía. Uh -huh. ese era el ruido de la... se pasaba a lo oscuro y tenían que pelear con él yo toda la vida me quedé con eso ya, tomaron Disney se replanteó todo, y ¿qué hicieron? La primera película que hacen, de, la, de las últimas tres, ah. es un refrito, ¿cachai? De la 3 o, sea, ah. o sea, es como reboot un reboot de la 345. Lo mismo, ah, Haciendo bien. todo el rato referencia a, a la 345 y y las tres primeras no... chao pues fue para la casa, ¿cachai? Entonces, hay como roles con hay cosas que... Eh, que te tú llamar la atención que a mí no saliendo mucho temática, o sea, yo, yo veo una película, pero tampoco soy como, oye, cachate, fíjate, está... No, yo la veo nomás. Pero me llamó la atención que la, la mina eh, fuera con un entrenamiento mega rápido, se hiciera así de... de Ay, De, la... de, de Jedi, pues, entonces, Y después se agarra así secamente con su hermano, primo, no sé sea, que lo quieran, Bueno, que no no bueno entonces como súper rápido. Entonces, es el... rollo Batman, eh, Batman original, ¿cachai? Eh, está en una época que el, el país o por lo menos estados unidos pasando en una época muy sea por, por eso pez, yo me imagino que por eso el pezón por eso los glúteos están sexualizado. Que, sí porque ¿sí? era como muy internet inter inter y toda la cuestión de hecho nuestro yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, eh, hace un comentario que yo me encontré muy bueno. Dice, lo entrevistan en la Alfombra Roja. Yo recuerdo esa hora y me dice: Sí, yo tengo unos parlamentos que los tienen que ver porque le eran. Hacía como un, una ironía de, de los parlamentos que dijo en el. O sea, de, de lo que le tocó decir en la película, Ajá. que era: Nada, Batman te destruiré, muere Batman, y era todo el coño. Y el loco, como que se ríe de esa cuestión y como que fue, pero. Entonces, además meten a Bane. O sea, o sea, la verdad era meter un personaje. Bane, parecía un hueón, un tonto, no, no, nada. y la mina, a mí me gustó igual, la actuación de la loca igual la hizo, la, hizo, la, hizo, la de Kill Bill, no sé cómo se llama, Ajá. Emma, sí, yo quedé muy sensualizado con esa loca, a mi portera. Y pero eso, y estaba el día Robin, y todo, entonces como que no, no, a mí no, no, no me gustó para nada el, el este, yo creo que se debe a eso, mm. a que trataron de que pescaron, ya, pesquemos Batman y saquemos el mayor provecho, y, y alcancemos, cachai, o sea, ellos hicieron pico, eso es lo que hicieron verga, ellos hicieron al personaje hasta que ya, pues, llegó Nolan y se puso la cosa más seria, o otras visiones que es como lo típico que pasa con, con las peluwees, Igual lo que yo esperaba con su hermano. Bueno, hasta aquí, vamos a dejar esta obra ¿Y por qué? ¿Por qué no quieres seguir? Porque ya es mi hora de salida de esta prisión